Sí, un pueblo ubicado al suroeste de la provincia de la Suay, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 642.80 kilómetros cuadrados. El cantón Sixi se ha caracterizado por contar con una población mayoritariamente rural, pero la tendencia de las dos últimas décadas es dejar el campo y poblar en forma discreta el área urbana. Fenómeno que ocurre con muchas provincias del Ecuador y que no es una excepción en el caso del Cantón Sixi. En el Cantón, la base económica se sustenta en la agricultura, la manufactura y los servicios. Tres rubros que sumados absorben al 91% de la población económicamente activa. El Cantón Sixi es eminentemente agropecuario, por lo que se constituye en la principal actividad de la base económica del Cantón. La manufactura y la artesanía son actividades económicas a las que se dedica el 33% de la población. La práctica artesanal en la mayor parte de la población rural es complementaria a las labores agropecuarias y constituye otra fuente de ingreso. La actividad turística como fuente generadora de recursos económicos es incipiente, a pesar de que el cantón cuenta con importantes áreas naturales, vestigios arqueológicos y una cultura rica en tradiciones. Sin embargo, existe gente interesada en la actividad turística del cantón, que por iniciativa propia se han organizado para dar a conocer la riqueza turística del sector. Este es el caso de la Asociación Comunitaria de Chopsi, un grupo de gente que se unió para trabajar por el turismo del cantón, sobre todo en la comunidad de Chopsi, un sector ubicado a cinco minutos del cantón Sixi. Eh, soy un colaborador de este proyecto que ha emprendido la comunidad de Chopsi eh, para el rescate de su historia, de su cultura, de su, de su arqueología. En realidad hace unos seis años un grupo de gente empezamos a trabajar en este proyecto sin ningún presupuesto y pasamos más de cuatro años en Mingas para construir la casa donde hoy en día está funcionando el Museo de Chobi. Al momento 19 personas son miembros de esta asociación, Hernán es uno de ellos. Él junto a un grupo de lugareños brindan servicios con guías nativos, caminatas, además de hospedaje y alimentación que lo realizan en diferentes lugares del sector. El museo de Chopshi es muestra de esfuerzo comunitario que según Hernán lo tienen mucho cariño. En el museo se explica a los turistas cómo vivían nuestros antepasados, sus creencias y se muestran los vestigios encontrados en la comunidad de Chopsi. Estos, estas piezas, estos buriles, estas raideras, son herramientas básicas que ellos tenían. Debemos tomar en cuenta que era un hombre primitivo que no tenía herramientas. Esta piedra le servía para raspar la tierra, le, le servía en algún momento uh, un palo que conseguían por ahí para hacer la, la lanza, la flecha, para uh, arreglarle, para pelarle. ¿no? Estas piedras, como digo, tienen miles de años de antigüedad. La, la escultura de probablemente una serpiente, no, eh, las, las serpientes eran reptiles venerados por los cañares, adorados, venerados por los cañares. <música> Y esa, de aquí esta piedra con los agujeros es parte de un instrumento musical. Imagínense ustedes un palito y de este palito colgaban algunas piedras de diferente tamaño, de diferente material, de tal forma que al darle golpes ¿no? eh, le, le, le daba diferente sonido. ¿no? Estas son las únicas piezas que tenemos en metal, es cobre. Este es un hacha, un hacha de cobre. Esta también es un hacha de cobre, pero que no funcionaba como hacha, sino como moneda, una moneda inca. Ya. Esta sí es un una hacha de verdad y esta probablemente sea la punta de una lanza. Esto, por ejemplo, ya es material que tendrá tal vez unos 500 años, ya, ya, ya es nuevo, a diferencia del de resto que vieron, que realmente tienen miles de años. <risa> Esas de aquí, en cambio, estas son armas, se llaman guactanas o también le llaman mazo. El agujero sirve para amarrar allí una soga, un bejuco, ¿no? ¿Qué, qué, qué sé yo, de un metro o algo más. Y luego girando, girando, ¿no? Eh, eh, impactarle en la cabeza del enemigo. Son, son armas y tenemos también, en cambio, las de atrás, hachas. Las hachas eh, habían o se utilizaban con fines bélicos y también con fines, de, como fines ceremoniales. Estos fragmentos de cerámica fueron encontrados en los terrenos de cultivo, ya, porque toda la vida la gente ha estado sacando sus cosas. Ya. Además de eso tenemos unos dos trípodes. Estas ollitas se llaman trípodes, ¿no? porque tiene tres patitas, allá a la izquierda patas acanaladas, y aquí tenemos una ollita con patas cónicas que lamentablemente están rotas, pero esas, esas piezas como cachitos ¿no? que están ahí, así eran las patas de esta olla. No es arqueológico esto, no es pero es el, algunas ollas, algunas vasijas que utilizaban las abuelas, las visa, bisabuelas y un poco más. Deben tener algunas 50 años, otras tal vez 100, tal vez 200. No es arqueológico, vale la pena indicar. Y en el centro tenemos una pieza que para nosotros tiene mucha importancia. Es un cántaro antropomorfo. Eh, se dice así porque tiene un rostro humano, pero cuando hablamos del cuerpo es un cuerpo lenticular, eh, ¿por qué ese nombre? No? Porque tiene, es más de frente que de ancho, o sea, tiene más o menos la forma de una lenteja, no es redondo, todo esto es trabajo a mano. Ya. Y además de esto, ustedes pues si se fijan en el rostro, es un rostro muy especial, es la representación de un personaje con el síndrome de Down, ¿no? Vean ustedes los ojitos cerrados, la naricita gruesa, el labio inferior bastante caído, lo que, lo que se les dice, pues digamos, o se decía los mongolitos. ¿no? Este es el cráneo, según nos manifestaba un arqueólogo alemán, es el cráneo de una mujer que había fallecido más o menos a los 25 años de edad pero no sabemos la antigüedad, no sabemos. Acá tenemos un cántaro, un bello cántaro, por la calidad del trabajo y por la pintura del cuello. Esta piedra tenemos tallado una espiral, no. No. La, la espiral es un símbolo de los cañares, o sea, naturalmente no nos cavamos nosotros, una piedra que se encontró ya. La espiral es un símbolo de los cañares que significa progreso, bonanza, fecundidad, o sea, es una apertura de, del mundo, la espiral justamente es una línea infinita, ¿no? La riqueza arqueológica de Chopshi en el Cantón Sixi da mucho que decir. Se cree que en el sector se encontraron piezas invaluables que posiblemente fueron vendidas a personas extranjeras, piezas como la corona y el cetro del cacique Duma.